Hola, bienvenidos a Google Top Geek, nuestro programa semanal en todo lo que ocurre en el universo de Google en, en América Latina y, en general, en el mundo de habla hispana. Esta semana les vamos a platicar en la sección de noticias de muchas cosas. La primera es una colección de software de Nick eh, que estamos lanzando para Photoshop y otras aplicaciones para fotógrafos. Nuevas aplicaciones para Google Plus en iPhone y Android que las tienen que checar, tienen cosas muy, muy buenas. Eh, tenemos ya películas disponibles en Google Play Movies en México, también en India. Eh, nueva forma de composición de mensajes en Gmail, que probablemente ya utilizaban, ahora es la forma de composición por omisión. Tenemos eh, también modificaciones en Google Plus para las fotografías. Chequenlas. hay cosas su sumamente divertidas. Ahí pueden poner emoticones, etcétera. Eh, y aprovechando que es primero de abril, tenemos muchísimas cosas nuevas como eh, Gmail Blue, eh, Google Notes, eh, el mapa del tesoro en Google Maps y otras sorpresas. Eh, en la sección de lo más buscado y lo más visto en YouTube, les vamos a platicar muchísimos eh, videos y cosas interesantes. Casi todo tiene que ver con fútbol, pero eh, esperamos que se diviertan. Y para terminar, en Noticias para Desarrolladores, tenemos cosas que tienen que ver con Apps Script, eh, también con eh, cuestiones de patentes y vamos a terminar con el API de Google Maps para que puedan utilizar el mapa del tesoro. Hola, eh, bienvenidos a esto es eh, Google Top Geek. Es nuestro episodio número 19. En esta ocasión estamos grabando a la intempedie dentro de nuestras nuevas oficinas. Esta semana tenemos eh, muchas noticias. Aprovechando que hoy es el primero de abril y que es el día de, como el día de los tontos, en, en, en Estados Unidos tenemos algunas Realmente increíbles, eh, esperamos que las puedan detectar. Eh, queremos empezar con esta que es muy, muy sencilla. Nick eh, es una compañía que compró Google el año pasado y tiene una colección sumamente interesante que son seis plugins para fotógrafos. Básicamente son cosas para Photoshop, para Lightroom y Aperture que ustedes pueden utilizar. Bajaron de precio, son... Realmente asequibles para la gente que se dedica profesionalmente a la fotografía y te permiten hacer muchísimos efectos dentro de estas herramientas. Eh, entonces, no pierdan la liga, la vamos a poner aquí y vayan a, a conseguir esto si se dedican a la fotografía. Es una gran, gran colección de, de software. Muy bien. Y bueno, este, también estamos anunciando una nueva aplicación para Google Plus, para iPhone y Android, que incluye varias mejoras. Ahora ya pueden usar filtros de Snapseed directamente ya en la aplicación. También eh, ya pueden hacer, eh, dentro de los mensajes, eh, se ha simplificado mucho la interfaz, entonces ahora pueden hacer muchas más cosas en menos clics. Entonces digamos bueno. que hemos optimizado por esa parte. Y bueno, ya también puedes compartir tu ubicación desde tu página de perfil con quien tú quieras y tienes un mayor control sobre las comunidades en las que tú puedes estar. Sí. Eso, fíjate que es sumamente interesante, sobre todo la parte de las fotografías, porque hace la experiencia mucho más amena. Ahora entras a Google Plus y lo que ves es realmente, lo que toma prácticamente toda la pantalla, es la fotografía o el video que está compartido. Y, en efecto, poder compartir, tomar una fotografía y compartirla, aplicarle filtros, cambiar el brillo, etcétera, eso lo hace muy, muy atractivo. Bueno, y otra de las noticias que tenemos es que ya hay Google Play Movies en México. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, también en India, pero es Top Geek. En México es la buena. Este Y bueno, ya pueden ustedes rentar o comprar un gran número de películas que están disponibles directamente desde Google Play. Entonces ya aparece la barrita de películas en, cuando ¿Sí? entran a Play. Sí, eso es, eso es interesante, ya tenemos varios servicios como este en México, entonces me da muchísimo gusto que Google Play ya tenga libros la semana pasada Exacto. y en esta tenemos películas. Eh, la siguiente noticia es, eh, para muchos ya esta era la forma de edición básica en, en Gmail, había un nuevo modo de composición de mensajes, que básicamente la gran ventaja que tiene es que es una pequeña ventana que se parece más a las ventanas de chat, y aparece encima de, de la ventana principal, digamos, del correo, pero te permite seguir interactuando con tu lista de mensajes, buscar correos, hacer referencia a otros, a otros materiales dentro de tu mismo correo, y ahora esta forma ya es la forma por omisión. Entonces, si entran a su Gmail y refrescan, eh, ya deben ver esta nueva forma de edición. Que a mí, al principio, me costó algo de trabajo, debo reconocerlo. No estaba como muy acostumbrado, veía todos mis correos, me distraía, pero ahora me parece sumamente útil, que, que pueda ver el resto de los mensajes. ¿Ustedes ¿qué, qué les parece eso? Sí, yo de hecho ya he usado algo parecido antes cuando sacabas la ventana de, para ah, claro, hacer como, la respuesta, como emergente. pero ahora es mucho más sencillo. ¿no? Claro, no tienes que sacarla. Uh -huh. Y bueno, ahora también eh, tenemos Siguiendo un poco con lo de Google Plus, además de todas las ventajas que hemos hablado de los filtros y demás, ahora es, existe la posibilidad de que Google Plus eh, reconoce como tus caras, o sea, tus facciones, futuras, digamos. Sí. Ajá, entonces, si yo estoy sonriendo, reconoce que estoy sonriendo, entonces pone, me pone un emoticon de una carita feliz. Ajá. Y si estoy triste, me pone un emoticon de una carita triste. Entonces, la verdad es que está también muy entretenido y, y es una manera más de, de darle más vida a tus fotografías y de hacerlas más interesantes. Claro, para, para activar eso solo tienen que entrar a eh, Google Plus en la parte de fotografías, seleccionan la foto, y arriba van a tener una barrita donde están todas las operaciones que pueden hacer con la fotografía, como mejorarla o aplicarle filtros. Ahora van a ver ahí una carita feliz, le hacen clic a la carita y automáticamente reconoce todas las caras en la fotografía y les pone un globito con, con el emoticón correspondiente. Entonces, es una buena, buena idea. Y una nueva característica de Google, ahora Google Knows, que te permite oler eh, cosas que nunca antes has olido y sí, es que también polo. también este, te permite buscar olores relacionados al olor que estás eh, buscando sí, claro. ¿no? eh, esto es gracias a nuestra tecnología de Street Sense donde nuestros vehículos inhalan eh, millones de olores atmosféricos y es interesante porque inclusive tienes el olor del éxito, el olor de una tumba en Egipto. Entonces, chequen <risa> los videos. La verdad es que está súper interesante esta nueva aplicación. Y la pueden encontrar directamente en Google Search. Y, pues, aprovechenla. Claro. en google.com diagonalnose. Sí. Sí, pueden ir alfateando el mundo. Eh, también tenemos un nuevo eh, mapa. Eh, nuestros equipos de Google Maps lograron rescatar el mapa del tesoro y, y muchos mapas del de, de Capitán Kit. Entonces, ahora pueden ir a esta liga que les vamos a poner a continuación y hacer una búsqueda de tesoro a través de Google Maps. Hay muchísimas pistas. Pueden encontrar eh, partes de, de este tesoro e irlo rastreando a lo largo del mundo. Por ejemplo, pueden encontrar una calavera o un pedazo de información que los va a llevar a otra parte de los mapas y así ir buscando el tesoro. Entonces, no se lo pierdan, las gráficas están increíbles. Bueno, y ya por último, tenemos también el anuncio de Gmail Blue. La verdad es que, como bien dice el video, no existía la tecnología suficiente para poder desarrollar toda esta nueva interfaz de Gmail. Eh, y, bueno, eh, se está complementando la experiencia del correo electrónico y, bueno, inclusive el, el botón de Compose es azul, todo es azul, sin necesidad de que hagan nada más que como un opt-in. Entonces, también chequen eso, que está muy padre. Sí. sí, Gmail Blue son años de, de investigación. Eh, probaron con otros colores, por ejemplo, café, y fue un desastre. Entonces, sí, denle una oportunidad. Yo creo que Gmail Blue es el siguiente paso en el correo electrónico. Exacto. Entonces, no Va a venir a revolucionar el correo electrónico, entonces. Muy bien. Y para finalizar, vamos a platicar de noticias para desarrolladores. Las primeras dos tienen que ver con Apps Script. Sí, una de ellas es que ya tenemos eh, nueva documentación, nueva homepage. Tienen una mejor navegación, más ejemplos. Uno, este, es realmente una nueva presentación de toda la página de documentación para que sea aún más fácil empezar a usar Apps Script. Y también pueden ver nuestros videos. También ya vamos a tener una uh -huh. nueva serie de videos de Apps Script para mostrarles un poquito, una pequeña probadita ¿no? del, del poderío de Apps Script. Sí, sobre todo los primeros pasos, que son los, siempre los más difíciles, porque una vez que empiezan ya no pueden parar. <risa> <risa> una de las cosas que, que vimos es cómo eh, Apps Script ayudó a nombrar las dos nuevas luna. lunas de, Plu de Plutón. Y entonces, este, bueno, parte de lo que hicieron fue que eh, se dieron cuenta de que eh, probablemente pidiendo la participación de, de las personas para nombrar las nuevas lunas, les iba a consumir sí. demasiados recursos. Claro, les iba a caer una tonelada de gente queriéndoles poner nombres, proponiendo nombres, votando por los nombres. Entonces, utilizaron Apps Script de una manera como muy creativa, uh -huh. hicieron una forma y luego permitieron que la gente pudiera entrar a votar. Sí, y fue una forma muy sencilla, algo que hicieron en minutos, que probablemente les hubiera tomado eh, pues un par de días hacer en otros lenguajes, ¿no? claro. pero con Apps Script rápidamente pudieron este, poner en línea esta solución y como todo estaba corriendo en la infraestructura de Google, pues no hubo problemas de este tipo. ¿no? La siguiente noticia tiene que ver con algo sumamente bueno, y es que Google está liderando una nueva eh, pledge. Es como una nueva promesa que se llama Open Patent eh, non assertion Pledge. Básicamente, lo que está haciendo Google es un cierto número de sus propias eh, patentes, patentes eh, específicas en este caso que tienen que ver con eh, MapReduce y con toda la tecnología que tenemos para centros de datos y, y hacer operaciones en grandes volúmenes de información. Eh, no las van a utilizar nunca para demandar a organizaciones que estén haciendo software de código abierto o aplicaciones uh -huh. abiertas. Entonces, eso es algo sumamente bueno para la industria. Esperamos que muchas otras empresas se sumen y tal vez frenar de una buena vez y para siempre este, este asunto de demandas, sobre demandas y contrademandas por asuntos de patentes. ¿no? Incluso tenemos trolls de patentes que son estos eh, estas personas que solo se dedican a obtener patentes de alguna manera, crearlas, etcétera, y después demandar a la gente que está creando cosas interesantes. Entonces, es una muy buena noticia, nos da muchísimo gusto. Les vamos a poner aquí la referencia y esperamos que más y más empresas se sumen a esta, sí. a esta promesa. ¿no? Básicamente, ¿no? lo que se trata es de dar un poco más de seguridad a aquellos que están trabajando eh, en productos de software libre ¿no? sí. con eh, ideas que son, provienen de patentes que tenemos nosotros, ¿no? Y este, sí. la idea es que se sumen más y más personas y que estas personas puedan trabajar eh, dentro de un marco legal seguro, ¿no? Y, bueno, la, la promesa lo único que dice es que no vamos a demandarlos a menos que seamos demandados primero, primero ¿no? Sí. Eh, entonces, es, es un gran avance, ¿no? Y volviendo a la noticia de los mapas, este, también para desarrolladores, si quieren tener este... Esta misma mapa del tesoro dentro de sus aplicaciones pueden utilizarlo pasándolo como una opción. Eh, Treasure Mode, ahí. <risa> Muy bien, y estas fueron las noticias por hoy. Muy bien, y ahora veamos la, lo, lo más buscado y los videos más vistos en YouTube de la semana. Bueno, en Argentina, España, Perú y Venezuela fue Corea del Norte con todo el conflicto que tienen ahorita contra Corea del Sur. Como saben, están al borde de una guerra por todos los ejercicios militares que se hicieron en su momento con Estados Unidos. Y bueno, eso está causando ahorita muchas tensiones entre ambos países y esta fue como lo más buscado. En Chile fue un video de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un video donde se capturó a dos eh, estudiantes como teniendo como intimidad en el campus y está siendo todo un problema aparentemente en Chile. Entonces, bueno, esa fue la principal búsqueda. En Colombia, fue el partido de Colombia contra Venezuela, que fue la semana pasada para calificar al Mundial de 2014. Y bueno, Venezuela ganó 1-0 contra Colombia. En México fue Soraya Jiménez por su fallecimiento después de, de sus problema, del problema que tuvo de salud. En Uruguay fue el partido de Chile contra Uruguay donde Chile ganó 2-0 y también era para calificar al Mundial. Y bueno, lo más visto en YouTube, en Argentina fue nuevamente la cumbia papal. En Chile fue... Es un video, la verdad, es que también está muy chistoso, que se llama Best Free Kick in History. Por alguna razón van a ser como un penal. Hay dos jugadores que están hincados y entonces al momento que lanzan el... el balón le da en la cara a uno de los que está hincado entonces Ouch. bueno yo no sé por qué está hincado pero <risa> ni modo eh, en Colombia fue otra vez un video de una esposa que le es infiel a su esposo y que lo graba el esposo con una cámara y bueno pues ahí está el video no en México fue Agnieszka Radwanska 2013 en el Sony Open de tenis, eh, ella está jugando contra otra tenista y de repente va, le va a dar, le va a, dar al, a la pelota pero como que se adelanta, entonces termina dando como un medio giro y le da así como penitas uh -huh. y termina haciendo un punto, entonces ¿En la verdad es que también? está sí, exacto eh, en España es un anuncio que se llama Carlsberg, eh, pone a prueba a tus amigos, también está muy chistoso, imagínense que sus amigos le llaman a las 3 de la mañana para pedirles que les llevan 500 euros porque están en un lugar de juego horrible y entonces, este, si no, casi casi lo van a matar, entonces ya es como a ver cuántos amigos van y bueno, está muy chistoso, entonces también chequenlo. Y en Perú es el trailer de la película de Dragon Ball Z, la, ba la batalla de los dioses. Entonces, bueno, si son fans, también pueden checarlo por ahí. Bueno, gracias por habernos visto. Ahora les pedimos que nos apoyen llenando una encuesta para ver qué podemos mejorar o qué podemos hacer mejor. También si les gustó esta edición, podemos ver si podemos inventar nuevas ediciones. También suscríbanse al canal de desarrolladores de Google para que puedan recibir este y muchos más eh, videos y contenido interesante y también vean los videos anteriores para ver qué pueden encontrar interesante para ustedes.